yo. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos sean a su canal paranormal favorito y al cringe para normal. Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más en el cuarto maldito con Chuck el fantasma y todas las cosas raras que hay en este cuarto una vez más aquí con ustedes. El día de hoy les traigo algo que... Ay Dios. ¿Por qué existe esto en la vida? ¿Por qué? Si ustedes saben, yo tengo un issue, un problema desde hace muchos años con lo que son las muñecas, los muñecos, peluches, eh, maniquís, maniquíes más bien y todas estas cosas y justo es de lo que les voy a hablar el día de hoy, ya que el día de hoy les voy a platicar sobre una casa que está paranormalmente atormentada por tres maniquíes, ajá, así como lo ven, los vecinos no saben qué onda, se mueven solos, ajá, todo eso, incluida en una sola casa, en un solo caso. Así que, si quieres saber todo esto y no estás suscrito, te voy a contar hasta 5. Si no te suscribes, pues los maniquíes van a ir a tu casa. 1, 2, 3, 4, 5. Y espero que ya estés a saludo de los maniquíes. Y pues bueno, rápidamente aquí les dejo mi TikTok, me pueden seguir por ahí etiquetar. Si ven videos raros y demás de los que ustedes quieran que yo hable, que vean en TikTok y demás. De este lado les dejo mi Instagram, les recomiendo seguirme por allá si veo alguna... Cosa extra de algún caso, se sí, me van a etiquetar en las reacciones que tuvieron del video que les subí el pasado de reaccionando al peor video de YouTube también y que los códigos de mongos y demás. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, ya que todos los días subo memes, ok. Ok, entonces ahora sí, vámonos directo al maniquí Ok, fantasmitas, así que sí, como ustedes ya lo escucharon, esta cosa sí existe, ¿ok? De hecho, es una casa muy conocida en Nueva York y se llama la casa... La misteriosa... Así tal cual, ¿eh? La misteriosa casa de los maniquíes que se mueven de John Lawson. Ese es el nombre oficial de la casa. No se lo puso John Lawson. John Lawson sí es el dueño de la casa, la cual ha estado inhabitada por muchos años. O sea, la casa no la tiene el gobierno, no así nada, no nada, o sea, está abandonada, pero ahí está, porque sí tiene dueño, pero John Lawson no lo encuentra en ningún lado, entonces igual puede ser que ni siquiera esté vivo ya, y nadie entra a esa casa, nadie tiene llaves de esa casa, pero sí tiene tres personas que viven ahí, bueno, no personas, tres maniquíes que viven ahí, y estos maniquíes, lejos de solamente espantar a los vecinos y a la gente que anda por ahí alrededor, pues también a todas las visitas y turistas norteamericanos que sepan de esta casa Y que se quieran acercar a ver, porque como ustedes saben, pues es propiedad privada No se pueden meter así como, o sea, de donde termina la banqueta y empieza el jardín Ya es propiedad de John Lawson y ya no pueden entrar, entonces se acercan a ver Lo curioso es que los maniquíes cambian de posición y traen cosas diferentes Pero bueno, vámonos un poquito más, eh, más atrás de, de empezar toda esta situación. Si no me siguen desde hace mucho tiempo, yo les conté que realmente a mí mi trauma con los muñecos, con los maniquíes, con las muñecas más que nada, empezó cuando era muy muy chica, o sea, tenía unos 4 o 5 años más o menos, yo tenía muchas Barbies, y mi mamá me compró como un perchero, pero el perchero era en forma de muñeca O sea, tenía la cara de muñeca y demás Esa cosa se movía Estoy 100% segura que se movía Si no, no estaría traumada el día de hoy Si no, no hubiera tirado mis 100 mil Barbies que tenía Porque yo tenía muchas Barbies, me gustaban mucho Y mucha gente me regalaba Barbies Porque pues no sé por qué Yo todas las tiré, me deshice de todo Ya no quise volver a saber absolutamente nada de ninguna muñeca De ningún peluche Por ese perchero que se movía Y mi mamá me hizo caso Por lo cual a lo mejor también sabe algo de ese perchero que se movía Pero bueno el caso es que esta casa de John Lawson House está en Nueva York. Les digo, es uno de lo... de Si vas a Nueva York y te gusta lo creepy, pues pones en tu lista como que esta casa. Les digo, nadie vive en esta casa más que los maniquíes que están aquí. Son tres, aquí los van a estar viendo. Vive... bueno, más bien, la gente los ve en el porche de esa casa, es decir, como que afuera de la casa. Lo curioso es que nunca están en la misma posición. ¿Ok? Nunca está en la misma posición Su cabeza, su o sea, los se sientan, se paran, se mueven Lo curioso es que también traen cosas en las manos o cerca de ellos diferentes todo el tiempo Es decir que una vez traen... Que dicen que una, una vez hasta le vieron una jaula de pájaro vacía Un libro abierto, un bote de leche, y cosas así Pero es que, o sea, si fuera una persona que les fuera a cambiar Yo creo que los vecinos ya lo hubieran visto en algún punto de la vida Y nunca han visto a nadie, o sea... Nadie que se acerque, hay edificios, hay, o sea, están de acuerdo que es una casa que eh, está a la vista de muchos y nunca ha habido nadie que diga, ah, miren, esa es la persona encargada de mover los maniquíes. Por eso es que dicen que esta casa está poseída, o sea, además de que siempre parecen diferentes, cuando llueve, los maniquíes no están, o sea, se meten del porche, desaparecen. Cuando hay sol otra vez, vuelven a salir. ¿Casualidad? No lo sé. También... Los vecinos dicen que se asustan mucho porque en la noche los ven que están en la cocina. Ahí, así, sentados, cómo entran, cómo salen, ellos nunca, nunca ven. Y aparte, ha habido veces que, o sea, los están viendo y de repente como que sí, si, o sea, como si les voltearan las caras. Y ahora están viendo hacia afuera de las ventanas, es decir que si un vecino se asoma así de que a ver, voy a ver qué están haciendo Y de repente los tres maniquíes viéndote desde su ventana de su casa, o sea, trauma, trauma y shock Ahora, cómo llegaron estos maniquíes no se sabe, pero se dice que ellos representan en cierta manera algo Ya que ocurrieron cosas raras alrededor de esta casa Dos cosas raras. Una de estas cosas raras fue que hubo un incendio muy muy grande. De hecho quemó cuadras y cuadras de lo que es Nueva York. Y una de las únicas casas que se salvó a la redonda fue esta casa de John Lawson. Se salvó. Quedó intacta. O sea, alrededor de este edificio se quemaron casas. O sea, les digo muchas cosas. Porque, no sé si ustedes se fijan que la casa es como que de maderita y cosas así. Pues ya saben que la, en Estados Unidos como que usan este tipo de, de material para construir casas que es muy inflamable Entonces, pues, se hizo un incendio como masivo y esta casa quedó enterita. Bueno, ok, eso fue una cosa rara. Buena coincidencia si ustedes le quieren llamar. Ok, ahora, hubo otra cosa y es que en el invierno de 1871, o sea, la casa es viejísima, de verdad, es muy, muy vieja. Muy cerca de esta casa hubo un choque, con, un, o sea, de trenes más bien, y murieron 22 personas. Ahora, lo curioso es que los maniquís... Muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, tienen los tres como la cara volteando hacia exactamente donde fue el choque de trenes. O sea, sí, que ya está tapada por más casas, edificios, o ya ni siquiera existe como que las vías del tren ahí, pero ellos siguen volteando hacia donde fue el accidente. Entonces dicen que representan las almas de las personas que murieron esas 22 no sabemos. Como les dije, pues aparecen con cosas raras. Les digo, aquí hay una, unas cuantas fotos porque de repente parece como unas mesitas diferentes, O sea, no solo se mueven los maniquíes, sino como que las cosas alrededor de ellos, de que las sillas, de que esto y lo otro, aparecen eh, cepillos, eh, cepillos de dientes también, toallas. O sea, como si de verdad, de verdad si sí hubiera un humano pues viviendo ahí con ellos. O, o, o personas normales, pues de que salen y ahora ponen un adornito nuevo y ahora se sientan a ver pues, la calle o lo que sea, y sacan un libro, o sacan un juguito, o lo que ustedes quieran, así hagan de cuenta lo mismo. Como les digo, los vecinos solamente ven y notan cómo se mueven los maniquíes, pero ellos no han visto a nadie, ellos no conocen al dueño, no saben quién es el dueño. De hecho, encontré otro reportaje donde alguien se tomó el tiempo como de buscar a John Lawson para ver pues quién era, o por qué su casa estaba abandonada, o qué iba a hacer, o poseían si sus maniquíes, y no lo encontraron. O sea, les digo, capaz y sí, el señor ya ni siquiera existe aquí en la tierra, y su casa ahí sigue con esos maniquíes que se están moviendo solos. Hasta el día de hoy... 29 de septiembre del 2020 Es un misterio Nadie sabe absolutamente nada Estos maniquíes, quién los llevó Cómo llegaron, cómo se mueven ¿Quién? O sea, si alguien los mueve, quién los mueve No se sabe nada, ni siquiera del dueño O sea, alguien, si el dueño pues, Ya lo anduviera vendiendo lo que sea Pues yo creo que ya tuviera pues Alguien ahí que se viera, pero ni al caso No se ve nada, entonces esto es como Un misterio enorme, o sea, está en páginas De, de museos del oscuro Y cosas así, porque realmente es que creen que una fuerza sobrenatural los anda ahí como moviendo O que de verdad están representando Pues bueno, o están en representación de algún espíritu que por ahí anda Ustedes díganme qué opinan ¿Del incendio? ¿Del choque? ¿De qué? Díganmelo en los comentarios y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan suscrito para que los maniquíes no aparezcan en su casa. Los quiero muchísimo, nos vemos al siguiente video. Recuerden que subo cuatro videos a la semana para que estén al pendiente y chequen videos anteriores. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al, pues, al siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Lupita Morales, otro más para Sam H.A., para Axel Mora. Otro para Esmeluna y por último, pero no menos importante, para José Alberto y los seis emojis secretos que pusieron en los comentarios. Recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero y nos vemos al siguiente.